¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? Muy buenas noches. El día de hoy tengo al personaje más interesante sobre inversiones inmobiliarias en América Latina y obviamente en Estados Unidos. Emil Montas, Emil, mucho gusto. Bueno, ¿cómo te sientes? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a vos. Hasta que lo haciendo. Pues, casi que no, hermano. Bueno, así estamos acá. Bueno, chicos, entonces, pues, hoy vamos a tener preguntas relacionadas con los temas de inversiones inmobiliarias en Miami, República Dominicana, cómo se ve el panorama en Colombia, un poquito de temas jurídicos, Emil, porque a mí sí me interesa que, que la gente de acá de Colombia sepa muy bien cómo son procedimientos jurídicos en, ese, en esos países. Entonces, Emil, arrancamos. Eh, a mí me encanta mucho el tema de Colombia porque Colombia, por primera vez en años, se sintió que le metieron un tiburón en el estanque. Están sacando de su zona de confort. También una gran amenaza, pero le hacía falta. Porque todo el mundo en la vida necesita un tiburón que nos mueva. Y hoy, los que van a moverse son los que le van a sacar ventaja a esta oportunidad. Emil, ¿qué es el tiburón en estos momentos? Sí, perdóname, mi ignorancia, porque es un tema de inmobiliario una inversión, yo te Era. creo esa voz, contame. La gente le va a querer personalizar al tiburón, le van a decir Ay, Petro, ya. Petro, Petrosky, Ay, Izquierda, <risa> Socialismo. El tiburón tiene un solo nombre, Inflación. Punto. Y la gente tiene la mala costumbre, el ser humano, no el colombiano, de echarle la culpa siempre a alguien. Y lo primero que te dicen a ti cuando tú vas a un psicólogo, un terapeuta, familiares, dígame, ¿y qué usted ha hecho para que, para que eso suceda? Entonces ya te empiezan a ponerte a ti a pensar... ¿Qué tú ha aportado para que algo se dé? Yo creo que Colombia no ha aportado nada para que la inflación se ve. Estados Unidos tampoco. Eh, Argentina tampoco. Lo que hace son realidades. Y hoy en día podemos ver a un Estados Unidos que sobrepasa un 10% de inflación. A un a Argentina que pasa un 64% de inflación. ¿Alá. A un Colombia que anda por un 11%. A un Rusia que anda por un 15%. España un 10.8%. Entonces, Entonces, no es un tema local. Lo que pasa es que personalizamos las cosas para poder echarle la culpa a alguien. Y como estamos en Colombia, la gente entiende que la culpa es de un gobierno. Y no es de un gobierno, son realidades. Si tú coges la economía colombiana desde hace 20 años, viene teniendo un proceso Y no lo dice un economista. Lo digo yo, que cuando viene hace 10 años, el dólar estaba a $1,800. Está a $4,700. Y yo no soy economista, pero lo veo. Ah, mil alegre porque cada vez que viene aquí, sus dólares le rinden más. Pero el colombiano, cada vez sus pesos le rinde menos. Entonces, cuando tú tienes un país que ha tenido una escalada de inflación, inflacionaria, tú lo que tienes que decir es que yo voy a hacer ante algo que no puedo controlar. Yo no controlo la inflación, yo no soy la persona que, ni mi país, ni ninguno, que pueda decir esto es culpa mía o yo voy a enmendar eso. Lo que yo sí controlo es cómo yo reaccionar ante lo que no controlo. A ti se si te muere un familiar, tú no puedes controlar que un padre se te muera, tú no lo quieres, lo que tú puedes controlar es cómo tú asumas ese duelo. tú no puedes controlar que el dólar te suba, tú sí puedes encontrar cómo tú le sacas ventaja a esa situación, ¿no? a las demás personas no les lo ven como algo negativo. Entonces yo creo que algo si yo quiero darle a a, a toda tu audiencia, es cómo actuar en consecuencia a una realidad que no es local es mundial, para poder sacar la oportunidad, para que dejemos de ver el vaso medio vacío, y lo veamos medio lleno. Y las crisis siempre nos, ¿qué es ese sinónimo de oportunidad? Es sinónimo de oportunidad cuando tú sabes encontrar la oportunidad, cuando tú no encuentras la oportunidad es sinónimo de, de adversidad de de Cosas difíciles, entonces cuando tú ves lo que los demás no ven, cuando tú encuentras en la oportunidad y los grandes inversores hacen más plata en las crisis que en el tiempo de bonanza. Eh, muy bien, Emil, ¿sabes? Te agradezco mucho que hayas empezado por el tema político porque es el que. Quizás la gente más se asusta. Y nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar, pero pues es realidad, digo, nos, vamos que a quedar, nos vamos a quedar entonces si tú, no realidad, si tú no asumes tu realidad, tú no vas a actuar en consecuencia de ella. Lo primero que te dice un terapeuta, un psicólogo, es reconoce tu error. Reconoce tú que estás mal. Cuando el alcohólico reconoce que es alcohólico, ya tiene 50% del pleito ganado. Cuando el drogadicta reconoce que es drogadicto, tiene 50% ganado. Cuando el, el marido infiel reconoce que es infiel, y le pide perdón a su mujer, se conoce que ha fallado, ahí que empieza el, el, el redimirse. Eso sea, tiene que asumir que tiene una realidad. Emil, comparto que, que la situación no es local, no. aunque nosotros somos, felices y tú dices, echándole la culpa a una, a una figura visible, pero si es general, ¿cómo podemos afrontar en, en temas de inversión? ¿Cómo podemos, las personas que tienen un dinero, que, que tienen represaditos, de okay. recursos, cómo pueden actuar en estos momentos? Hay un enemigo común en el mundo, que es la inflación. Ajá. lo que pasa es que localmente hay catalizadores que te aumentan más lo que es global. Por ejemplo, tenemos en, en, en Colombia una reforma fiscal que te aumenta aún más lo que viene de fuera. De repente, esa reforma fiscal es necesaria. Quizás tú no te das acuerdo cómo la están ejecutando. Yo creo que nadie puede estar en ese acuerdo que había una, una necesidad de una reforma. Lo que tú no puedes estar de acuerdo es cómo la están implementando. Pero de que había una reforma había que hacerla. Entonces, tú tienes que, la realidad tuya es un componente de lo local y lo internacional, y lo local muchas veces depende de lo internacional. Entonces, una persona que tenga una, realidad una una situación inflacionaria, lo que significa que cada día tu dinero vale menos, que cada vez que tú vayas a hacer mercado con el mismo dinero te va a alcanzar menos, tú tienes que buscar la manera de poder ponerle un torniquete, un torniquete a eso que se llama inflación, que podemos, puede ser una hemorragia. Cuando te cortan, una pierna. ¿Qué es lo primero que hacen? Te pones un torniquete para cortar la hemorragia. Eso es lo primero que te hacen. Y después te van a suturar, te van a limpiar la herida. Pero primero es, hay que cortar la hemorragia porque si te si te desangra, te muere. Entonces vamos a cortar esa hemorragia con un torniquete. El torniquete es poner tu dinero en una moneda fuerte. ¡Ay, mirá que eso es antipatriotismo! No, el patriotismo está en saber tener claro dónde está más seguro tu, tu dinero. Eso no es de que, que, que, que eso es gringo pro, gringo, pro europeo. eso es blindar tu economía porque tú tienes una responsabilidad con tu familia. Entonces, claro. si tú tienes un peso que cada día vale menos, lo correcto es ponerlo en una moneda más fuerte. Lamentablemente, yo sé que muchos me ahollan con esto que estoy diciendo, pero en la realidad Colombia no tiene, no tiene un modelo de, de, de dolarización, como lo tiene, por ejemplo, Panamá. porque okay, Panamá el dólar es una moneda oficial, pero Perú el dólar no es oficial y en Perú está dolarizada la economía. En República Dominicana está dolarizada la economía. Tú puedes abrir una cuenta en Perú en dólares y una cuenta en República Dominicana en dólares. Entonces, en Colombia tú no puedes hacer eso. Entonces, tú no, no importa lo que tú inviertas, tú tienes el impuesto más grande que la gente no lo asume y es la inflación. Ese es el verdadero impuesto. Entonces, ¿qué es lo primero? Ponle un torniquete a esa, a esa hemorragia. Dolariza tu economía. Ah, me estás incentivando y motivando que te lleve la plata afuera. No, te estoy diciendo que la tienes que tener en dólares. Porque el dólar, independientemente, que no es, eh, no es que no, ha sobre, no tiene una inflación porque la ha tenido, ese es referente. O sea, Estados Unidos tiene una inflación de un 10%, no hay Pero no deja de ser que la inflación de todo el mundo va, con, va relacionada con la del dólar. Entonces, al tener el dólar, ya. te pone más claro. Listo, mire. Entonces, colocarla allí, por lo menos no se va devaluando por la inflación. Primera, primer punto. Ajá. Ahora es, ¿qué voy a hacer con esa plata? Ya le puse un torniquete. Ya no tengo hemorragia. Ahora, ¿qué yo voy a hacer con esa plata? Entonces, ahí es donde entra la parte importante. Ya estirpe el cáncer. Ahora voy a invertir esa plata. Y para mí la mejor forma de invertir, la manera más segura que la que demanda menos conocimiento, es bienes raíces. Finca raíces, ladrillo, punto, para de contar. Coge a todos los inversionistas del mundo, empezando por Donald Trump y su fortuna tiene una gran parte en bienes raíces. No me queda a mí, búscalo. Y listo, bienes raíces. Genial. Para la hemorragia, comprar bienes raíces. ¿En dónde comprar bienes raíces en En una economía que te genere flujo de caja, ¿en dónde? En una moneda fuerte. ¿Por qué? Porque si tú vas, por ejemplo, yo puedo poner mi propiedad, una propiedad en Medellín, en Cali, donde estamos, en Bogotá, donde tú quieras, ¿dónde la va, ¿en qué moneda la vas a comprar? Eso sería Por tanto, la, la, devaluación, la devaluación sigue avanzando. La indexación de la, de la plusvalía que se indexa a la inflación, cuando el proceso inflacionario nunca va a ser aparte. Muchas veces la inflación es mayor que la plusvalía, por lo tanto va a perder más. Pero vamos vamos a suponer que eso es cíclico y vas a poder repuntar. Vamos a apuntar entonces al flujo de caja. ¿En qué vas a ganar tú cuando abriendes el apartamento? En pesos. Entonces cada vez que tú alquiles, cada vez que tu inquilino te paga en pesos, te va a pagar menos dólares. Entonces sigue pasando lo mismo. Entonces tienes que ponerlo en un alquiler y a una inversión que genere en dólares. Entonces en ese momento, mi querido Leonardo, le vas a amar el incremento del dólar. Sí, sí, sí. Claro, me va a encantar. Claro, porque la gente es en función a sus intereses. Cuando tú ganas en dólares, uff, tengo más peso. Cuando tú ganas en pesos, hijo de puta, no va a alcanzar para hacer mi cara. <risa> no, Entonces no cuando bien. tú ganas en pesos en dólares y gastas en pesos, es la mejor combinación. Emil, Panamá, República Dominicana, Miami, eh, ¿en dónde en particular? Estados Unidos está altamente costoso. Estados Unidos no es para todo el mundo. Ah, no, o sea, no. Calcula, ¿qué tú haces con 300 mil dólares en Miami? Te compra, si acaso, una casa de campaña. O sea, que, estado sin, eh, que Lo que pasa es que el, el, el latino piensa, y escúchame que si hay alguna mujer que no está viendo, el latino piensa que el sinónimo de riqueza es tener una camioneta, una pistola y una mujer rubia, ojo verde y voluptuosa. Los más... Lo que más avanzado, que son un poquito más... Eh, eh, qué sé yo, más estudiados. para ellos avanzar es tener un apartamento en Miami. No tema social. Fíjate que si te vas al interior, estatus te da tener la camioneta, tener la pistola y tener la, la mujer llama, llamativa. En el, en el interior, quizás, en lugar de un estatus social un poco bajo, pero quizás un estatus mucho más alto es, no, yo estoy bien, está yendo muy bien, tengo un apartamento en Miami. Pero la gente no entiende que el estatus social no nada que ver con la parte de inversión. Si te vas a Miami, te puedo hacer los números, el, la rentabilidad más baja hoy en día está en la fluida. ¿Por qué? Porque entre impuestos, primero, estás comprando en el pico, Sí. entonces eso es totalmente absurdo, nadie vende mal, la gente compra mal, se gana plata cuando se compra, no cuando se vende, entonces, estás comprando en el pico, lo que significa que ante una crisis, ¿qué va a pasar? Va a bajar, son ciclos, Te vas a comprar en 300 y va a terminar bajando eso a 200, eso es uno. Dos, el flujo de la, la verdadera rentabilidad no está en Miami, entonces yo no creo que Estados Unidos sea el mejor en lugar para invertir ahora. ¿Dónde es mejor invertir? En economías más emergentes que aún no han tocado el pico. Y para mí, la mejor economía para poder invertir en Latinoamérica es la República Dominicana. Y caí. ¿En y, lo que pusieron? Eh, ah, no, no, no. Porque sí, claro. está dominicano. Es que es cierto, podemos eh, ver los números. Eh, claro. Eh, Emil, veníte, alcanzamos tu café. Aquí estamos con Karencita, que nos está colaborando en esta entrevista. Entonces, Karencita, mi amor, ¿me ayudas? Eh, Emil, uh -huh. chévere porque vas al punto. No es Miami, estamos en el pico. Realmente es más por fanparronear. Es un sí, tema social. Que, que por realmente que valga la pena. Tengo ¿eh? un apartamento uh, un apartamento mío. Uh, lo tienen en, en, en Westonzuela, como le llaman. En Weston, en Jayalía, en, en, en pero es en Miami. Miami no todo es Miami. Yeah. Muchas gracias. En pico, aquí en colombiano. Claro que sí. Ven, mi amor. Acordate que nosotros traemos un detalle mi amor. ¿Me lo prestas, por favor? Emil, vamos a hacer una pausa, porque vale. la verdad es que te trajimos un regalo, Emil. Ah, qué bueno, muchas gracias. No pudimos salir a dar una vuelta por los afanes. Tú, la compañía tuya y tu pareja, para mí, más que un regalo. Hombre, muchas gracias, Emil. Bueno, nosotros con Emil ya no nos habíamos visto antes, nos cayó ah, muy bien Emil. Que... Emil, mira, un sombrero aguadeño. Ah, nosotros hemos visto cómo, Ya has dejado, has dejado el sombrero, sí. en los, también los videos de YouTube. A propósito, Emil es youtuber. Ah, y tú eres tú. Yo no, soy, pues sí, pero yo es que soy vos, ahí un, oh, yo te empecé un, un a ver... A hacer, no, yo te empecé a ver hace <ríe> mucho tiempo y a mí me gustó mucho. De hecho fue por allí, por YouTube, que, que te conocí y por eso fue que una vez hice referencia a Emil en un video y Emil me contactó por Instagram y ahí empezamos a hablar. Emil, uy. <ríe> <ríe> ya yo <ríe> soy ver, caleño. Claro, aunque ese es de aguadas caldas. lo como... A ver. a ver. lo Mira, eso tiene su truco. Para que quede bien cool. Muchas gracias. De verdad que lo aprecio mucho porque... Hace tiempo que no se haga sombrero, casi todos los sombreros me los lo regalo, pero este sí no lo voy a regalar. No, no, no, no. No, este no, este no, hombre. no. Este cuando veas, cuando lo, lo cuando lo veas en Instagram, no, vas a ver en dónde lo compramos. Ay, muy bien. Bueno, mire, entonces listo, ya sabemos entonces, eh, allá mis pa Fanbarroner, cosa que me parece chévere que alguien me lo diga porque todo el mundo como que le rinde pleitesía a los estados. Okay, y Unidos. vámonos a otra cosa, primero. Las las, renta, las inversiones son números, ahí no hay emociones. Sin embargo. El mayor enemigo de un inversionista no son ni la inflación, ni, ni los intereses. El mayor enemigo de un inversionista es uno mismo. Porque las inversiones se supone que no deben tener sentimiento, porque nosotros no somos robots. Y el elemento sentimiento está dentro de una, de una inversión. Porque tú no. O sea, ese mayor, esa famosa corazonada, ¿no? La inversión son números. Pero cuando tú le metes el consentimiento, el valor humano, sentimiento, expectativa,. Em, Clic en todo eso que tú quieras. En este Unidos te voy a decir una cosa. Te guste o no, tú siempre vas a ser extranjero para no decir inmigrante. Ya. ¿Sabes? No, no, no, no nos desgastemos hablando de, de Miami porque ya me quedó claro. Okay. Hablemos de República Dominicana. ¿Cómo una persona de aquí de Colombia que quiere hacer algún tipo de inversión? ¿Cómo llega a República Dominicana, Emin. Ah, ¿te tuyo? No, que me llame, que me escriba. Ah, bueno, listo. <risa> okay, se pueden contactar con Emil a través del Instagram, Emil Montas. No, invierte con Emil. Ah, invierte con Emil. dos. Invierte Le con Emil, Emil escribe y vas a ser una Invierte con Emil en Instagram y adicionalmente en el canal de YouTube de Los Consejos de, de, de Emil. A mí me gustó mucho Emil. Yo empecé hace tantos años, por ahí unos 3, 4 años, empecé a verte y me Mira. gustó mucho la mejor inversión que puede hacer una persona es en información. Es la rentabilidad más alta de un inversionista está en invertir en conocimiento. Eso, lo dijo, eh, o sea, eso no lo digo yo, eso está probado. Si tú inviertes en conocimiento, vas a tener una alta rentabilidad. Entonces, lo que tiene que hacer es identificarte. República Dominicana, para darte un poco de insight, y puedes googlearlo ahora que estás viéndolo aquí de, a través del canal tuyo. República Dominicana es la economía de mayor crecimiento en Latinoamérica. Es la séptima economía de Latinoamérica. Eh, como el producto, uno de los productos internos producto más altos compitiendo con Panamá. Acuérdate que Panamá tiene un canal de Panamá que evidentemente es imposible competir con ellos. Una economía eh, apalancada mucho en el servicio, sobre todo en el turismo. Nosotros hemos aprendido de que como no, somos, no tenemos petróleo, no tenemos café, no o sea, tenemos una economía muy de servicio, tenemos que crear un escenario donde el inversionista, el extranjero, el turista vaya y no solamente haga turismo, sino que invierta allá. En tal sentido, toda la plataforma de inversión en la República Dominicana compite con los mejores mercados para poder captar, captar la inversión extranjera. Incentivo como cual. Hay una ley que se llama la ley, ley 158-1 conocida como Confutur, que es el Consejo de Fomento Turístico. Tiene muchos beneficios, pero voy a limitar a unos pocos. Si tú compras en República Dominicana un proyecto que tenga Confutur, no pagas impuesto de transferencia, o no pagas la notaría, pero tampoco pagas el predial por, por 15 años. Y si te pones a producir. A, a explotar ese inmueble a nivel de, de Airbnb y más tampoco pagas el, el impuesto sobre la renta. Y esto porque el Estado lo hace, porque el Estado lo que está buscando es si traes tu plata, que aquí te vamos a dar incentivo para que tú dinamice la economía. Y es una, una manera muy inteligente del Estado Dominicano de captar recursos extranjeros. Otra cosa importante, aquí yo no, no tengo 10 años viajando a Colombia, tú sabes que yo viajo mucho acá, me encanta tu país, disfruto Colombia como nadie, sin embargo nunca he podido abrir una cuenta en dólares acá. Se puede, imposible, o se ha hecho lo imposible. Sin embargo, tú vas a, a República Dominicana y en unos días tienes una cuenta en dólares, en pesos y en euros. Si no puedes una cuenta en Colombia, mucho menos vas a poder conseguir una, un crédito hipotecario. En República Dominicana tú puedes con, obtener un crédito hipotecario en dólares sin ningún tipo de inconveniente. No se discrimina el hecho de que tú seas extranjero para adquirir una propiedad en, en República Dominicana y tampoco para poder ser sujeto de crédito. Por ejemplo, en México, que también es un tremendo mercado, tú no puedes ser propietario de mi mujer si tú eres extranjero tiene que comprar una compañía un fideicomiso para que el fideicomiso sea el dueño y todo este fideicomiso. O sea, tiene que buscar la manera y es un sufructo, no por 10 o 100 años. República Dominicana es muy propio y algo interesante para el colombiano, que sé que tu audiencia está en gran parte de tu país en Colombia, es que estamos a dos horas y 15 de, de, de Bogotá o de Medellín. Hay vuelo directos de Cali por 200 dólares en Arayet, una línea dominicana eh, nueva. Eh, mil. Vámonos todos <risa> para República Dominicana. El clima es sumamente agradable, como aquí, como en Cali. La gente es muy amable. Y la inversión no es tan cara. Tú puedes comprar un apartamento por 80 mil dólares. Un puedes, apartamento por 80 mil dólares. Puedes comprar una tierra por 75 mil dólares. Vamos con, vamos con el apartamento 80 mil dólares. Eso sería como 8x4, 8x4, 8x5, ¿no? Vamos a hacerlo. A, a 5 mil. 5x8, 40. 400 millones de pesos. ¿Cuánto renta? ¿Cuánto le podemos sacar esa renta? Un apartamento bien manejado en Punta Cana, que es el destino más importante del Caribe, te puede estar entre un 6 y un 8%. Extremadamente bien, un 10. Uno te va a decir un 2, un 15. Yo de hecho tengo inversiones que me dan un 15. Pero es como decirte, yo te hago una maratón en dos horas. yo Hace un maratonista, yo no. Entonces yo quizá tengo un poquito más de habilidad. Yo prefiero ser más eh, crítico. Yo digo que una persona que se gana entre un, un 8 en dólares, está más que sobrada, Porque es en dólares. Sí, sí, sí más la que puede generar. Entonces, quién te administra esos inmuebles Empresas allá? que se dedican a eso, porque cuando tú tienes tanta demanda de propiedades para poner en el bien, eso genera otra industria, y esa industria es la que, la que administra, lo cual a mí no me interesa hacerlo, porque no es mi negocio, pero hay muchas compañías que se dedican a eso. ¿Qué porcentaje le cobran a, a un inversionista? Listo, yo coloqué mi plata, compré mi apartamento de 8.800 mil dólares. Entre un y un 30. Entre un 10 y un 30 eh, por ciento. voy a decir una cosa, Leonardo, hoy en día con la tecnología, una persona que tenga el tiempo o sea curioso, lo puede manejar remoto, por ejemplo. Yo no se lo recomiendo a nadie, pero de repente dices, ay, un 10, mucha plata. Ponte una cámara Ring, un Inter con esos RIM, que te lo puedes comprar en Amazon si te cuesta 200 y pico dólares, que tú timbre, timbra y te sale en tu, en tu celular y sabe quién es, le manda un smart el clock, te manda el código. O sea, cuando yo viajo a Europa, normalmente, yo nunca veo al, al dueño del Airbnb. Te mandan una clave de, de, de, de la cerradura y ya está. Claro, no es lo mismo, habrá que tema de limpieza y demás, pero hoy en día se puede manejar un apartamento de manera remota muy bien, es, es más de la persona que lo puede hacer. Pero ¿sabes qué, Mir? A mí me parece que cuando a mí se me, da, se me daña el carro, alguna cosa, yo, no, por el mantenimiento nomás, yo voy donde el mecánico. Mi consejo es que se busque, como tú tienes, si tú te pones a administrarlo ya es un emprendimiento, no una inversión, buscate una empresa que te cobre entre un 10 y un 30. Que todo depende, tú puedes flexibilizar. Mira, te, pongo, te cobro un 30 si tú consigues el cliente. Te pago un 10, si, o sea, tú me pagas, te cobro un 10, un 30 si tú consigues hace todo. Yo te pago un 10 si tú nomás se hace el chiquín, el secado. Tú puedes perfectamente, tú que sabes de internet, haz una campaña de marketing, que te llegue a la reserva por Airbnb y simplemente le manda el email, Juanito Pérez, aquí va Juan, Juan eh, Lucas Mejía, se va a quedar en mi apartamento, hable, bien, y demás. Tú lo manejas directamente, le pago un 10% porque es un check-in, un check-out y una limpieza. La limpieza se paga aparte, lo paga directamente el inquilino. Hoy en día, es muy fácil manejar eso. Y lo más interesante es que cuando tú inviertes en un destino como Punta Cana, tú mezclas dos cosas, vacaciones e inversión. Porque mientras no estés ocupado, ¿qué tú haces? Deja de de a mí de Punta Cana, voy de paseo. Y te lo puedo decir, Leonardo, buscar en internet, ustedes busquen en internet. para ojalá esta línea esté abierta hasta que ustedes vean esto, porque una línea nueva, con 200 dólares te vas de, de Cali a Punta Cana por 200 dólares, te vas de Bogotá a Punta Cana, te vas de Medellín a Punta Cana y te vas de Barranquilla a Punta Cana, directo, sin pasar por Bogotá. Prácticamente, <risa> prácticamente Punta Cana se nos convirtió en otro San Andrés, que es una extensión de acá. O, o Cartagena. O Cartagena, qué esperaba? Y a otro va a poner más fácil. busca un apartamento en Cartagena por 85 mil dólares, que te lo compre No, existe no, no hay. No hay. No fregues. Búscate un apartamento por 85 mil dólares en Cartagena. Cartagena de igual que Miami, y vas a alquilar en dólares, en, en, en pesos. De repente puedes alquilar en dólares, pero metas una en Airbnb. Pero señores, eh, empiecen a, a diversificar. Al inicio de la entrevista te decía, le metieron un tiburón. Pónganle nombre a ese tiburón si quieren. Ese tiburón era necesario. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una zona de confort, estás peligrando. Lo peor que le puede pasar al ser humano es estar en una zona de confort. A ustedes, el gobierno de izquierda, los avispó los espabiló. Asustó, los espabiló, pues aprovechen eso y muevan el fundillo, que eso me debe ser tan claro, para que saquen la oportunidad No, ese es el nombre técnico de hacer las cosas, Emil, <risa> no te preocupes. Donde, donde sope el viento, ahí voy. <risa> Emil, eh, arranquemos con otra, otra cosa. Aquí hay muchos corredores inmobiliarios en Colombia, eh, en Colombia no existe una profesionalización como tal. Eh, pregunta, ¿cómo, ¿cómo opera el tema... Ah, sí, aquí está el micrófono. ¿Cómo opera el tema de ser corredor inmobiliario en una ciudad como Miami o en República Dominicana y de pronto para, en Panamá? Es decir, ¿qué se necesita para ser corredor inmobiliario? ¿Cómo es el porcentaje que ganan ellos por su intermediación? ¿Qué tipo de servicio realmente prestan? Es una pena, lo que voy a decir, ahí radica un gran defecto de nuestra industria y a la vez una gran oportunidad. La puerta de entrada a la industria inmobiliaria desde el punto de vista del corredor es demasiado amplia. Eso permite que entre todo tipo de gente empresas buena y mala. Entonces, yo no sé por qué, y discúlpeme si alguien se siente aludido con lo que voy a decir, pero todo el que no tiene nada que hacer, se mete a ser corredor. O sea, eso como que, pero ponte a vender casa que tú conoces gente, tú hablas bonito. Eso es lo primero que te dice. Sobre todo las mujeres que están divorciadas o que tienen un marido rico. Con mis amigos tú vas a entrar. Es una pena porque, sí, esa gente con el coste social que tienen pueden hacer negocios. Pero al no tener un control, una legislación, la, la vulnerabilidad que existe en el sector es muy amplia. Y no hay una garantía para la persona que está invirtiendo. Y es muy riesgoso cuando tú vas a comprar una propiedad para inversión o para vivienda y está en manos de alguien que no tiene ningún tipo de, de compromiso, de riesgo y de, y de vinculación legal. Entonces en Latinoamérica hay una gran oportunidad de entrar al sector inmobiliario y a la vez es una gran amenaza porque la gente no tiene control. Entonces ahí entra la oportunidad de que tú puedes emprender, por eso tú puedes vender casa de casa y está la amenaza de que cualquier sinvergüenza que sepa eh, un poco de marketing digital, vende. Ahora, en Estados Unidos es diferente, en Estados Unidos es tan diferente que la licencia que tú sacas, la saca por estados. O sea, yo puedo tener una licencia en el estado de La Florida, no puedo vender en el estado de Nueva York ni en el estado de California. Por eso es que nace el concepto del referido, el referido. Si yo tengo un cliente, yo vivo en La Florida, tengo mi licencia de La Florida y tengo un cliente que quiere comprar en Nueva York, tengo que referirlo, porque mi licencia no me permite ejercer en el estado de Nueva York. Porque Estados Unidos, a pesar de ser un país, hay leyes federales. Entonces las leyes de Nueva York pueden ser diferentes a las de la Florida, entonces... Tú puedes hablar de algo que no conoces, con lo cual nosotros como latinos hablamos de lo que no sabemos y de lo que intuimos. Y Emil, perdóname. Pero si una, eh, si una persona quiere ser un agente inmobiliario en Miami en particular, en la Florida, ¿esa persona qué tiene? ¿Cómo uno ve, personas, ¿tiene? Uno, uno ve colombianos exitosos allá en, la, en Miami? Muchos. Cómo, muchos. ¿Cómo llega una persona.? a ser un agente inmobiliario. Tiene que mañana. ser residente y, y a estudiar para optar por la licencia del Estado de la Florida y pasarlo Yo no puedo ser yo no puedo tener una licencia de la, de la Florida si yo no tengo, si no soy residente. Yo soy miembro de la NIA, que es la, la, asoci la Asociación Nacional de Rialto de Estados Unidos, pero soy del capítulo internacional. Yo no puedo vender en, estado, en Estados Unidos, sería legal. Todos vendemos allá y, lo que sea que el latino siempre se rebusca, y si sí, sí, no, sí. que yo soy muy, muy vivo, ese es el latino. Pero yo no puedo vender porque yo tengo que poner mi licencia a, en, a, a manos de un broker. Y ahí entra el concepto de broker y Rialto. Rialto es el gentilicio, si se puede decir del miembro de la, de la asociación. El Rialto no es un, una profesión. Es una es como decir, yo soy de... Llámame el equipo de acá. ¿De, ¿De en la América del Cali? Yo soy de la América. O sea, yo soy fan o hincha de la América. Por tal razón, yo no soy Rialto. Yo soy miembro de la asociación de Rialto. Si tú no eres miembro, tú no eres Rialto. Pero te le llamamos todos Rialto, tú eres agente inmobiliario. Y el broker... Esa no me la sabía, sí, mira, aquí todo el mundo habla de que trabajan... Ah, yo soy realtor <risa> Y el realtor es que es miembro de la N.A., la right. National Association of Rialto. Right. Usted no es internet Google. Ahora, el broker tampoco es agente, el broker es el dueño de la oficina. Y en Estados Unidos, para tú tener una licencia de realtor tienes que vincularla a la licencia de un broker. Y el broker es el responsable de esa licencia. O sea, si yo tengo una oficina con 20 Rialto y tú eres Rialto, tú no puedes trabajar de manera independiente, tú tienes que vincular tu licencia a mi licencia de broker. Si tú haces algo, yo soy responsable como broker. Entonces el broker por igual es el dueño de la oficina. Entiendo. Entonces aquí no, aquí todos no son Rialto son broker y trabajan en la casa, con lo cual no está mal. Tú puedes trabajar en la casa, pero tu licencia de Rialto tiene que estar linkeada a licencia de un broker. Y si tú mañana la embarras, van a jalar también al broker. Por tanto, el broker es corresponsable como si fuera un garante. O sea, tú tienes que estudiar para tener una licencia de realto y luego estudiar para tener una licencia de broker. En Estados Unidos si hay regulaciones. En Latinoamérica, aquí es hoga, oh, tengo un apartamento aquí, y empiezan a meter. Y eso es más dinámico el sector, pero por igual es muy riesgoso cuando tú tienes un inversionista real que te quiere meter 100 mil dólares, 200 mil dólares en tu ciudad, cae en manos de un realto. Para llegar a la próxima, la próxima pregunta, ¿qué le diría uno a una persona que quiere invertir? ¿Con, ¿Con quién se contacta? Ya sabemos que con Emir en República Dominicana, o sea, ¿uno se contacta eh, con, un, con un broker? No, tiene que contactarte con un agente. Con un agente. Si es en Estados Unidos, ese agente sí o sí va a tener que tener una licencia de real, y de hecho en su publicidad pone el número de licencia. Sí. Y como está diciendo todo el público, tú puedes revisar su historial. En Latinoamérica, yo creo mucho en el, en, el, en el referimiento. Por ejemplo, yo llegué donde ti, pues tú me escribiste me, y ya había un vínculo, pero por ejemplo, fíjate que el pingo eh, quería conocerte y no había forma, entonces te conoció a través de mí y, y así está como tú te otro. Porque en Latino es como aquí no hay tanta récord público, tu validación es quien te trajo. Ya teniendo. Entonces, en Estados Unidos eso no es necesario porque todo es público. Entonces, si te quieres buscar un buen agente pro inmobiliario, Búscate a alguien que te lo refiera a alguien, preferiblemente. Te escribo, te escribo una voz, ¿Eh? te escribo mejor. Exacto. Y después de ahí, valida. Cuando tú tienes una gente que no tiene ningún histórico, que no tiene ningún tipo de background, tampoco es malo, pero es más riesgoso. Es como decirte, cuando tú vas a un terapeuta de pareja que te va a ayudar en tu matrimonio, y tú le preguntas al terapeuta, oiga, ¿y cuántas situaciones difíciles usted ha tenido en su matrimonio? No, ninguno. Mi mujer y yo nunca me tenido un no, yo me paro de mí mismo. Yo creo que un terapeuta familiar que me, me dé terapia a mí, el que ha tenido cuatro divorcios, o ha tenido cuatro conatos de divorcio, lo ha recuperado. A veces yo creo que me, que, que, que, que me, que me diga cómo, qué es lo no, que no debo hacer. Por igual, un inversionista tiene que trabajar con alguien que la haya barrado una que otra vez para decirte qué no hacer. Entonces, búscate una gente que tenga histórico y que te pueda ayudar. Y ese histórico no necesariamente... Ese o sea, tú puedes mucho con, con, con las redes sociales, con mi background, con alguien que que te refiera. Tú tienes 130.000 suscriptores en tu canal, eso no se compra. Se compra, sí, eso tú no lo compras, eso se valida, no entiendo. Tú no que ver los comentarios y tu contenido. Hoy en día yo creo que la mejor manera de tú validar a una buena gente es hacer la gente que tenga contenido en las redes. Eh, Emil. Un poquito más jurídico. Dale. Un poquito más El abogado jurídico. La abogada quieres tú, pero vamos dale. <risa> un poquito más jurídico, Emil. Ya es como una curiosidad de. Como por derecho comparado. Aquí en Colombia, para hacerse a un inmueble o la titularidad de un inmueble, uno necesita dos y de pronto tres pasos. Y nosotros hacemos una promesa de compra-venta, que no es transferencia, no tiene nada que ver con transferencia, sino preparar un camino. Luego escrituramos y después de la escrituración viene un proceso que es el registro, entonces una oficina de registro donde están todos, ¿quién es el cuál es el inmueble y quién es el dueño del inmueble. Entonces tenemos ese, esos, digamos, tres pasos. ¿Cómo funciona? adquirir un inmueble, la titularidad de un inmueble en República Dominicana y cómo es también en, en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque es que uno ve en las películas que buscan es un papel, ¿no? Ah, estas son las escrituras y como, como que el que tiene el papel es el dueño. Mira, aquí, aquí no es eso, aquí hay que registrar una escritura pública. No, en Estados Unidos es igual. Yo no soy experto en Estados Unidos, pero por mi conocimiento general, pues tengo un poquito de conocimiento de cada uno de los mercados, nunca más que en mi país. Pero en Estados Unidos por igual, la ventaja de Estados Unidos es que los objetos son públicos. Hay una herramienta que se llama Zillow, z i l o w Esa herramienta tú tenés este y, y consigue desde el del primer dueño hasta el día de hoy. En si Estados Unidos claro. todo es público. Sí. Puedes saber si te acaso al lado tuyo, están vendiendo, si en cuanto la vendienza, todo es público. público. Por tanto, toda parte de registro público, se lo puedes hacer desde una herramienta. Toca aquí registrar, sí. en el público dominicano. Igual, lo que tú no tienes el acceso a la información tan público como, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si tú vas a comprar una propiedad lista... Lo primero que debes preguntar, luego de que ya has, aceptado, has tomado la decisión de que ese es el inmueble y que has negociado y está pactado el acuerdo de pago y el precio, dame una copia del título. Tú como abogado, debes saber, en este caso en la República Dominicana, para hacerle a tu abogado, dame un due diligence, o sea, revísame el histórico de ese título. Y Se piden diferentes documentos. Primero, la certificación de estado jurídico. ¿Qué es la certificación de estado jurídico? Una radiografía del inmueble. Ahí te va a aparecer si debes... Si no debes, si le debes a quien le debes, al banco tal al banco cual, si estás al día, si tienes una, una oposición, si tienes una, una demanda, tú eres em, empresario y tus empleados te demandaron y te si una oposición a todos tus inmuebles. Tú dices, ok, el inmueble está limpio, y si no está limpio, ¿qué tiene? Luego tú pides una certificación de los impuestos, que es el IPI, que es el impuesto de la propiedad inmobiliaria, que va vinculado al inmueble y al dueño. El inmueble puede deber y el dueño, o sea, el dueño puede deber y el inmueble no, porque el dueño de repente tiene cinco inmuebles, ese está al día, pero él tiene cuatro que están pendientes. Entonces el Estado dice, ok, el inmueble está al día, pero él tiene cuatro en demora, hasta que él no se limpie, no te puede vender. O sea, ahí es una certificación de los compromisos fiscales del inmueble. Aquí en Colombia se llama el certificado de tradición, la o sea, radiografía. Aquí, allá es el IPI. Entonces, cuando tú tienes ya la radiografía de que el inmueble está jurídicamente limpio o... Oh, tiene una hipoteca que la mayoría tiene hipoteca. ¿no? Tú puedes decirle: Está en mi hipoteca en el banco tal, pues mándame un estado de cuenta de que tú, del banco de que está al día o de que no está al día. Por lo menos, tú, sí. o hasta tú puedes verificar con el mismo banco. ¿Sabes? Que siempre tiene un amigo, una tía que trabaja en el banco. Siempre, llama, siempre, siempre, siempre, es, siempre. Entonces, ya con esa, esa información, pues, tú lo que vas y firma un contrato de venta definitiva. Si es cash, o sea, de contado, dale. Contrato de venta definitiva. Nosotros aquí tenemos un paso previo que no es obligatorio, ¿Cuál? la promesa de compraventa. Ok, nosotros también. Tú tienes, ah, el, proceso, el paso es, me salte ese paso mi cierto. Tú pides toda esa información para validar al Estado. En ese proceso tú puedes decir, mira, Emil, yo tengo una deuda de 20 mil dólares en el banco tal. El inmueble cuesta 100 mil, tú me estás entregando 50. Tú, vamos a firmar un contrato de promesa de venta, yo voy a pagarte el otro 50 cuando tú me entregues todo listo. Ah, listo. Uh -huh. Yo voy, saneo todo y te entrego todo listo. Entonces ya yo piso el inmueble, eso como que garantizo. Ajá, ajá. Y hasta que tú no me entregues todo listo, yo no te pago. Va con esa plata que tú entregaste 50, paga los 20, te entrega todo, y mira, yo te entregué todo. Valida que todo te viene, entonces tú le pagas el otro dinero y no pasa nada. La mejor forma de comprar es con financiamiento, con crédito hipotecario, porque todo ese tu y esa investigación te la hace el banco. Entonces, si el banco te financió, y el banco te validó el inmueble. El banco posiblemente te paga la hipoteca del banco A al banco B. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, en ese momento, cuando ya tú vas a comprar, tú tienes dos formas de comprar. O con un contrato de venta definitivo porque pagaste de contado o compras con un contrato de venta hipotecario un contrato tripartito, que es el que te pone a firmar el banco entre el que compra, el que vende y el banco. Y el banco te hace todo el proceso. El banco dice, ok, aquí está el contrato, ese contrato me figura al comprador para que compre el inmueble y me firme la hipoteca, y el vendedor recibe los pagos y el banco te diga yo te pongo la hipoteca entonces salen los títulos uno para el banco y uno para el dueño con su su, su y el dueño de la propiedad que está vendiendo el banco le paga y le liquida es la mejor forma de comprar cuando tú eres no tienes tanta experiencia porque si el banco te prestó te validó la transacción y no, no necesitas un abogado para eso porque el banco se cuida porque si el banco te prestó es porque el banco sabe que todo tengo mil ha sido muy sincero con con cosas que de pronto son crudas, cosa que me parece genial. Eh, afortunadamente, o sea, esa sinceridad es muy importante, porque uno cuando a veces pregunta, la gente es como muy por encimita, no tocan puntos eh, crudos. Me has dicho que no hay que estar asustados por el cambio de gobierno, hay que parar la hemorragia más bien, o sea, hay que parar la, hay que actuar, ¿cierto? Hay que actuar. Me has dicho que la gente panfarronea mucho con Estados Unidos. Me has hablado de... Bueno, yo atrás dos cosas que ya me olvidaron crudas. Pero yo te quiero hacer estas dos preguntas con esa sinceridad. Me hablaste que prefieres la hipoteca. Pregunta, ¿hipoteca o leasing para financiar una compra de un inmueble? Bueno, en mi país no existe el leasing. ¿no? ¿Qué es? El leasing, para mí una hipoteca es un, es un crédito hipotecario. ¿Qué, para, sí, sí. ¿qué es para ti el leasing? Uy, a sí. mí. ¿El, el arrendamiento? Porque es que es... ¿A mí me está eh, No, no, tema. no, me encanta, me encanta porque tú me dices, en mi país no existe el leasing, aquí... Yo con el leasing, yo tengo mis... ¿Pero ah, qué es el leasing? Porque para mí el leasing yo lo conozco en los vehículos. Hizo. Es lo mismo, de es lo mismo. No, que es que me sorprendió tu respuesta. Compras la casa y en lugar de tener en, una, en un crédito hipotecario, tú compras la casa, tú eres el propietario y el banco te prestó una plata. Uh -huh. Y tú le des plata al banco. Y tú eres el dueño. Y yo soy el dueño. En el leasing es un arrendamiento. Yo te lo entrego en arriendo. Yo te, yo te permito que tú estés en arriendo y tú me pagas una renta. Y si por allá en algún momento en el futuro tú te matrasas, yo te saco del inmueble y la platica que tú has pagado arriendo se perdió. Y a mí personalmente ¿Y me el parece... Ba ¿y el banco interviene en eso? El banco es el dueño Pero del el inmueble. El banco es el que te compra y te arrienda. El banco te compra y arriendo. ¿Cuál es la diferencia entre un leasing y un arriendo tradicional? Y no hay ninguno. Pero lo que, no es ninguno. Pero lo que ocurre es que con el leasing tú vas pagando el arriendo con la expectativa de que cuando llegue un final llegue a los 15 años, tú puedas hacer opción bueno, de en compra. En mi país el banco se hace sin el banco, se llama alquiler con opción a compra. ¿Y ¿Con una entidad financiera? No, directo. Porque, por ejemplo, yo tengo un apartamento que cuesta mil dólares. No fregues, vení. O sea, le haces el leasing al dueño. Al, al Directo. Dueño del, al dueño. directo por aquí no permiten el mil, aquí, aquí solamente facultaron a las entidades financieras para hacer ese tipo de Eso operaciones. Es muy simple. Yo te digo, tengo un apartamento que vale mil dólares. Te voy a quedar ese apartamento de $1,000 dólares, tú me das el 10%, que son mil dólares, y me pago un alquiler de mil dólares son 12 mil dólares al año. Yo puedo pactar contigo, mira, si tú al cabo de tres años me compras, yo te puedo acreditar el 100% de lo que tú avanzaste o el 50%, para que tú puedas y te sirva como crédito, como, como avance de la propiedad. Y es una manera de tu poder, inclusive, hasta meterle plata a mis muebles. Eso sea, se, se usa mucho en, los, en la parte comercial. Por ejemplo, yo alquilé uno, un local comercial que le metí 75 mil dólares. Yo perdí ese dinero plata se quedó el, el, el dueño con la propiedad. Y yo lo sabía del principio, porque yo era un costo que le iba a sacar. Y ni siquiera me molesté en lo que pasó ahí, ya lo que pasó, pasó. Si yo lo hubiese hecho, y yo lo hice con la finalidad que él, la finalidad que él me vendía, él nunca me quiso vender, yo le puedo decir, mira, vamos a hacer una cosa, al cabo de cinco años yo te compro y de los 100% que te pagué, reconoce mi 50%, porque reconoce mi 40%. Pero, y así entonces lo que yo le invertí, lo recupero. ¿Sí? Eso se llama alquiler con opción a compra. Listo, eso es lo que, hacen, lo que hacen aquí solamente los bancos. Yo tengo mis prevenciones con el tema del leasing. Aprovecho para invitarlos a que vean el último video relacionado con o con hipoteca o con leasing. Por aquí les voy a dejar para que puedan ir a verlo. Eh, Emil, otra pregunta. Pero el leasing no es una inversión, es un sí. gasto, porque posiblemente tuve un caso de los impuestos, es un gasto porque un, un, gaso, un alquiler es un gasto no, gaso. mira, y sí si me corchas porque el tema es tributario yo, lo único, yo, yo soy corchado allí lo que pasa es, mira, yo creo que hay una premisa que la gente quizás, yo sé que tu pregunta no va por ahí, pero saca un poco de punta lo que tú preguntaste la gente parte de la premisa que ser inquilino es malo y eso es un error garrafal, los grandes inversionistas no viven en sus casas, coge Gran Cardón, los invito a que sigan el canal de Gran Cardón y Club googlemos Gran Cardón vive en casa que paga hasta 20 mil mensual hasta 30 mil dólares mensual. ¿Por qué? Porque esa casa vale 50 millones de dólares. Y creo que con 50 millones de dólares, seguir comprando, tener un, un, un multifamiliar, y ese multifamiliar le deja 100, 200 al mes, paga y, lo, y, y se sigue creando flujo. Entonces, cuando tú tienes mentalidad de inversionista, lo menos que tú quieres pisar, frenar 100 mil, 200, 300 mil dólares, eso es lo más absurdo. Ahora, lo que pasa es que el concepto de. Todos fuimos criados con un estereotipo, o sea, con, un, con un patrón. Las mujeres desde chiquita le enseñaron, o sea, que, con qué se criaron con casa de muñeca. Y jugaban con casa de muñecas. Por eso tú dices, no, que es que el machismo, en la, en, la, en la mayor, el mayor machista de una familia es la mamá. Usted no puede fregar. Los hombres no friegan, los hombres no la. Y que esa mujer no la atiende. ¿Cómo que usted está aquí cocinando en su casa y te regaña Entonces, esa es la realidad nuestra. La, la, los machistas es la cultura. La, la cultura empieza con las mujeres. Pero desde chiquita, a la mujer le dan una casa de muñeca. La niña sueña con su casa de muñeca. Con su casa. Y el hombre con qué sueña? Con el carro de lujo. El que en la Barbie están ahí. Entonces, si desde chiquito te enseñaron como mujer a tener una casa, el hombre lo enseñaron de que la casa es de la mujer. Y la mujer te vendría idea que la casa es de, la, de los hijos. Fíjate que cuando se divorcian, No, esa casa es de mis hijos. Y el hombre se tiene que recoger irse. Pero entienden que la seguridad de un. De, Patrimonial está en la casa, con lo cual no estoy en desacuerdo. Pero yo me que o sea dice en su libro que el gasto, la casa tuya, no tuyo es un gasto, no es una inversión. Entonces, sobre esa premisa, te obligan de que el que casa, casa el que se casa, casa que quiere. O sea, eso no está mal. Pero la inversión es una cosa y, y el gasto, es otra cosa. Y así como tú gastas en comida y gasta en vestido, tú gastas en vivienda, pero es un gasto, no es una inversión. Entonces, ser inquilino. Obtener un leasing puede ser estratégico, ¿sabe cuándo? Cuando las propiedades empiezan a la baja. ¿De qué sirve? En Miami yo no compraría. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque las propiedades van a empezar a bajar. Entonces, ¿qué hago yo metiendo 500 mil dólares en un inmueble? En un año vida, va, a costar, claro, va a costar 400. Tenés toda la razón. Mejor me alquilo. Ahora, ¿dónde yo compro? Cuando yo el inmueble cuesta 300 y pues en 500, entonces yo compro. Porque yo estoy apostando a la, a la, a la plusvalía. Entonces, es estratégico. Bastante. Mira, Emil, de verdad que a mí siempre me ha gustado el tema del arrendamiento, la movilidad, uno no sembrar a veces eh, en, en la, en la plata en, en, en un inmueble, poder manejarla, el tema de las ciudades con tanto tráfico, poder movilizarme, el arriendo a mí me parece muy bueno, pues eh, en mi canal yo hablo mucho sobre el tema del arrendamiento, busco que la gente, propietarios, inquilinos, inmobiliarias... Presten un buen servicio porque el renta para mí es una muy buena opción Me encanta lo que vos estás diciendo porque a mí me gusta mucho el tema del arrendamiento. Que la gente pueda comprar casas para ponerla en alquiler. Eh, Pero tengo una mala noticia, mi querido Leonardo. A ver, Invertir en casas aquí en Colombia no es un buen negocio ahora. No, pregués. Porque estás comprando propiedades para arrendar en pesos. Bueno, eso fue eso, eso fue lo que me contaste al principio. Pero ¿no? te voy a dar un dato. En Colombia va a ser un buen negocio cuando tú a comprar propiedades que tengan la capacidad de poder meter en el BNB. ¿Por qué? Porque si tu estrategia es flujo de caja, tú puedes meterte en una propiedad. Te voy a dar un dato importante para que la gente no crea que, que lo que se viene es todo, todo malo. Cuando, y yo soy de la gente que, soy muy respetuoso con las cosas que hablo de un país que no es el mío, un país que me ha cogido y me siento, me siento como colombiano. Y, y me encanta mi país, pero tengo que ser realista. Para mí la economía, la industria que más va a crecer en, en, en, en esta etapa, ¿cuál que va a hacer? No, oh, a mí no me pongas a adivinar. El turismo. Oh, ya. ¿Por qué? Porque cada vez que yo vengo acá me rindan malos los dólares. ¿Tú crees que yo soy el único que piensa eso? No, no, no. No, de hecho aquí en Colombia viene muchos extranjeros. El turismo o sea, va a empezar a subir. Entonces, cuando tú tienes una, un, un producto de Airbnb, que te permitan hacer Airbnb y ganar en dólares, pues es un buen negocio, que de repente no, la, no le vas a ganar en la plusvalía, pero le vas a ganar en el flujo. Y el, el flujo te lo va a dejar en dólares, entonces te vas a poder mitigar un poco. Y el turismo sí va a crecer. Ahora, comprar una propiedad apostando la revalorización, no tengo claro. Porque si te ganas un 10% de plusvalía y la inflación es de un 10, ¿qué va a pasar? No, no un fantástico. No hacemos nada. Emil, eh, otra pregunta cruda. Vivienda nueva, ¿cuándo, que, cuando, cuándo? Me, ¿no? siento, me siento que estoy comiendo sushi, aquí todo aquí es crudo. Emil, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué es mejor, Emil? Vivienda nueva o vivienda usada. Yo, yo siempre parto que se necesita un inversionista, ¿cierto? Una persona, un asesor de inversiones. Eso siempre he pensado yo. Pero vos, ¿qué pensaste? Hace dos semanas, hace dos semanas, estaba en, hace, dos semanas no, hace una semana estaba en Cartagena. Hace o sea, como una siete días, creo que menos. Y estaba en Cartagena, una ciudad preciosa que me encantó. Sigo conociendo más Colombia. Y yo te pregunto, ¿qué es más rentable, una propiedad en el casco histórico o una propiedad en Boca Grande? en el piso 34 de un no, edificio... en Boca Grande. Se puede decir que una propiedad en el casco histórico, en la ciudad de murallada es muy rentable también. Y una propiedad que puede tener 400 años. Bueno, pues lo que pasa es que para mí estar ahí arriba en ese piso y mirar para la playa y poder bajar y todo, claro que es diferente. Sí, porque tú no lo vas a usar, tiene que pensar en función. Yo te acabo de decir que las personas, van, razón, las personas no, sí. van a ir más a Cartagena, a la ciudad de murallada, que a su piso 35 porque... Porque el piso 35 lo tienen en cualquier ciudad de Estados Unidos. Ah, tienes razón, Inma. ¿En cuál ciudad de, de América tú vas a encontrar una ciudad tan linda, la histórica razón. Como, la ciudad, como Cartagena? Por eso es que uno necesita una asesoría. Entonces la, la respuesta no es en función al hazaño, esa es la vocación del inmueble. Entonces yo subí un artículo justamente en imimontas.com, lo, lo pueden ver, donde hablaba de eso. El, el, Cartagena logró sacarle a un inmueble el valor histórico, el valor moderno, en la misma ciudad a menos de dos kilómetros. Tú puedes conseguir rentabilidad en un apartamento nuevo con un apartame, una casa de 400 años. Porque el tema no es el, el, el, el estado, no es la, los años de la propiedad, es la vocación de la propiedad. Porque coge un apartamento moderno en el piso 20, 35, coge una casa de 400 años, posiblemente la de 400 años la pueda alquilar para un bar, para un restaurante, para un hostal. Entonces, al final del día... No, que, pero, pero, pero, una casa en el centro histórico, una... Un, un inmueble en el centro histórico no está al alcance de cualquiera de las personas pero que la, vienen. Pero, canal, ojo, pero... el tema de rentabilidad no es de punto. De repente tú puedes decir, yo no llego ahí. Pero, es más, puede ser que una propiedad de 50 mil dólares sea más rentable que una de 500. Porque la gente calcula la rentabilidad en función del monto del inmueble y no es así. Si yo te gano, si tú tienes una propiedad de 500 mil dólares y generas 10 mil dólares, ponte 50 mil dólares al año. Esos son más o menos un 8% para mm -hmm. calcular y si tú coges una propiedad de 50 dólares y genera 10 mil dólares al año, ¿cuánto es? Un 20%. Uno te deja 50 y te deja 10. Pero la de 50 es más rentable porque es en función a tu, a tu inversión. Entonces olvídate del monto de la propiedad. Yo acabo de comprar con unos muchachos, unos alumnos míos, un apartamento de 85 mil dólares y posiblemente nosotros le saquemos ahí un 12% de rentabilidad. Entonces, en la rentabilidad no está vinculada al monto de la propiedad, está vinculada a lo que ganamos en función a lo que invertimos. Y la propiedad vieja puede ser buena o puede ser mala. Ahora, pues, un dato importante, hay formas de invertir. Compra una propiedad en 200 mil dólares abandonada, en el casco histórico de, de, de, la, de, la, de la ciudad murallada de Cartagena. Métele 200 mil dólares, posiblemente la venda es un millón. No, sí, claro. El problema es que haya, que haya esa, esa propiedad. O coge un apartamento aquí en Cali, de repente, eh, muy, muy bueno, pero de repente no tienen la vocación del BNB. No, es que no permiten. Es que no permiten. Yo, yo, todos los que están de aquí para atrás. Yo, no, yo, para llegué, atrás. yo llegué hoy de Panamá. Ajá. Estaba en Panamá viendo una propiedad. Y una propiedad en Panamá no puede ser rentable para el BNB porque la ciudad no te lo permite. Aquí el reglamento de propiedad horizontal con los que se construyeron los, las, los, los edificios no tienen esa vocación porque la ley dice bueno, que lo primero que un inversor tiene que preguntarse es qué quiere. No, pero vos lo estoy diciendo. O sea, el inversor que está viendo este video está diciendo Uy, a mí no está diciendo que no metamos con Airbnb. Es que no, es, no lo dice ni es que por ejemplo, yo te puedo decir yo estoy metiendo dinero en tierra. Mucha plata en tierra, y me está viendo muy bien. Pero de repente una persona que crea flujo de caja, yo digo, no te metes en tierra. ¿Por qué? Porque ¿Cómo te claro, vas a generar sí. flujo de caja en tierra? O sea, a menos que tú se la arriende a un, a un parqueadero o a una, un parque de atracción. ¿qué, ¿Qué te va a generar? ¿O a un agricultor para sembrar caña? O sea, no. Entonces, ahora, ¿yo por qué estoy metiendo en tierra? Porque para mí, la inversión en tierra, en este antesala de la crisis, es la más segura. Porque vos en un potrero, no ves un potrero. <risa> a ves mis videos, ¿Lo Yo, yo los veo, yo los veo. Pero por ejemplo, yo puedo hacerlo porque yo tengo un flujo de caja cajas en otros lugares. Uh -huh. Pero por ejemplo, yo no le me meto un peso a una propiedad que me, que me entreguen en dos o tres años. Yo no sé lo que va a pasar en dos o tres años ante una potencial tercera guerra mundial. Sin embargo, la tierra lo que va a ser ganado dinero, ya Que estás hablando, bueno, pues entonces que viviendo nueva, usado, depende, mejor dicho, que te pregunte a vos. Dime, usada nueva es irrelevante, lo relevante es el riesgo en, en función de la mayor rentabilidad. Una ¿Sí? propiedad usada, vieja, fea, para ti puede ser horrorosa, para mí puede ser una tremenda oportunidad. Yo estoy, tengo, tengo los ojos echados a, a un edificio de 18 apartamentos que tengo tres años negociando con la persona. El departamento tiene deudas fiscales, eh, tienen lío de litigio, tiene de todo. La gente ni quiere pasar por ahí y eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque esa propiedad yo la quiero sacar en un monto que si yo lo sobre todo eso, te va a contar eso mil. Aquí yo me tengo que hacer un poquito de publicidad. Vale. Resulta a que aquí en Colombia hay algo que se llama, igual ya me imagino en República Dominicana, el estudio de títulos. Fíjate que el estudio de títulos Emil, en un país como Colombia, en donde hay tanto chicharrón a nivel eh, notarial, de registro, eh, a, veces, a veces las personas no lo saben hacer. Hacer un estudio de títulos no solamente es leer el certificado de tradición, sino que es indagar y ver cosas que uno no puede hacer. Cuando yo veo un certificado de tradición y, y cuando veo una escritura pública, no ha habido la primera, ¿cierto mi amor? No ha habido la primera escritura o un certificado de tradición donde no haya un berraco error. Y esos errores, Emil, hay que saberlos capitalizar. Yo le digo a las personas, mira, aquí hay un error. Este error no se va a salir fácilmente, pero si llega a pasar en registro, porque el registro pueda que no vea el error, funciona. Que el día que no tenga el y error. Y eso, perdóname, Emil, eso hace que yo le pueda decir al que va a venderme, oiga, yo se la compro menos 10 millones, menos 20 millones de pesos, y fíjate que eso le ha ayudado mucho al inversionista. Ver errores... Es que vos decís, yo compro un inmueble malo, que tengo, o sea, yo no tengo problema, yo reviso muy bien y veo una oportunidad. Yo creo que aquí en Colombia nos falta más eso, no esperar que todo sea perfecto en un inmueble, en la parte documental, sino que saber, dentro del al realizar un estudio de títulos, ver la oportunidad para que inclusive bajarle el precio a las cosas. Lo que pasa es que el día en la cual tú no veas, nunca parezca muy error, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a quedar sin trabajo. No Emil, yo siempre, bendito y alabado o sea el señor hermano, errores es lo que hay. Bueno, pues entonces gracias a esos errores que tú tienes en el trabajo. Gracias. Entonces, sí, gracias, sí. si se pudiera comprar, eh, eh, por un clic en, en, en, en Amazon, pues nosotros no tuvieramos no, trabajo con la gente No Emil, pero es que yo no, lo hago, yo no lo hago por mí, yo lo hago por la carrera de la gente inmobiliaria. Claro, es que la gente inmobiliaria, mira. No ven, no ven los lo problemas, que, pasa no es que Lo que pasa es que, volvemos, cuando tú tienes unos lentes, o sea, yo puedo estar miope, y ves medio borroso, y me pongo los lentes, ah, pero ahí no dice, eh, calculo, dice, eh, eh, esa, esa, dice otra, o sea, hasta un error de fonética te puede decir otras cosas. Entonces, ah, es que dice José, sí. no dice María, o sea, ah, pues puso los lentes. Y eso pasa cuando tú tienes una, un, un consultor que te hace ver más claro. El latino no le gusta pagar por asesorías. Los propietarios no les gusta pagar. A nadie. No, a nadie. Tú, nadie. por ejemplo, vas a un, te llega un inversionista lo primero que te busca es un abogado, un agrimensor, un tasador, te busca todo profesional, profesional porque saben que eso es mandatorio. El latino, si acaso busca un primo, un tío, tío y la noviecita que, que es abogada y quiere darle esa para decirle: No, mi amor, le estoy ayudando a. Ay, papi, lo que tú digas eh. O sea, no, señores, tiene tienes que saber que los profesionales te ayudan a mitigar el riesgo y una inversión de un asesor ante ti te puede minimizar el riesgo. Y una persona que busque a un agente inmobiliario profesional, que me riesgo, es que, que a mí le costó, es caro. No, caro no, yo soy costoso. ¿Tú sabes lo que una persona es cara? Una persona que te ofrece un servicio y no te lo da. Mm. Si tú, por ejemplo, vas y te compras una Louis Vuitton. ¿La mujer por qué se compra una Louis Vuitton? Ah, porque eso le da estatus. Y porque le da prestigio. Y cuando llega a una, a una reunión de trabajo, ah, pues, a buscar tra trabajo, te ven diferente. Ahora, si ese libutón te costó mil dólares y ese libutón se te abre en el medio de la reunión, que es cara. Pero si tú conseguiste el trabajo que te vas a ganar mil dólares al año, pues ese libutón es barato. Si yo voy a donde un agente inmobiliario o un consultor como tú y te cobra 500 dólares por tu asesoría y esos 500 dólares me ahorraron mil dólares, pues es barato. Así que te cobro, uno cobras 500 dólares y resulta que tuvo un problema porque pues es caro. Entonces, lo caro o lo barato es en función al resultado de lo que tú estás pagando. Un asesor caro es el que, te da, el que no te da lo que tú estás pagando. Un asesor barato es el que te va un gran problema. Y en un tema de derecho es mucho el problema, lo que mucho el chicharrón que aparece cuando tú no sabes. Y cuando tú tienes, no tienes experiencia comprando e invirtiendo, significa que no usas esta. ¿Qué usa un comprador inexperto? Esto. Y cuando tú usas el corazón, la probabilidad de que el crimen te muy natural. Ahora, el experto como tú te va a decir, no, ojo, vamos a utilizar esta. Y te dice, no, eso está muy lindo. Pero hasta que no te limpie eso, eso y eso, entonces ya el, cliente, el, el, el comprador dice, no, espérate. Entonces, es saber pagar un profesional. Para mí una persona que quiera comprar una propiedad tiene que buscar un abogado de confianza sí o sí y un agente inmobiliario sí o sí de confianza. Listo. Y ojo, el agente inmobiliario sabe que no lo paga el comprador lo paga quien vende. O sea, que es un agente profesional gratis, que gratis. Sí, Es que eso sería el mundo ideal. Lo que ocurre es que, no, no, no, la tuvieras. Y esto es para los propietarios. Propietarios, mire, uno no sabe todo lo que tiene que ver con relacionado con temas de inversiones inmobiliarias. Necesita una persona que le ayude a invertir, necesita un abogado que le ayude a estudiar, necesita un corredor que le ayude a contactar. O sea, hay expertos y, y, y técnicos que, se tienen que, que están alrededor de una negociación. Y la verdad es que el propietario asume que el corredor inmobiliario que ya hace una labor de conexión, él le va a hacer absolutamente todo. Y yo creo que, que allí hay que aprender a, a, a, a separar un poquito las responsabilidades porque esto también ha hecho que, que los asesores que tú dijiste al principio, aquí mucha gente entra al negocio de, de corredor siendo... Pero lo primero que la, que la educación está, o sea, tu educación, tu formación, lo que te va a permitir es elegir bien. A ver, una, un hombre que está, se casa, se divorcia. Se casa, se divorcia. Se casa y se divorcia. Y tú empiezas a, el, a ver el patrón de las, de las mujeres que, con que elige. Entonces, oye, hermano, el problema no son sus mujeres, el problema es usted, que elige mal. Fíjese que las tres tienen el mismo patrón. Entonces, eso pasa muchas veces con el, con el cliente. Si tú, cada vez que hace una inversión, un compra, te va mal, es porque elige a un mala gente. Entonces, búscate un buen agente, porque ese buen agente te va a ahorrar mucho dolor de cabeza. Y para elegir un buen agente tienes que tener el conocimiento. ¿Cómo elegir un buen agente? Empieza a hacerle preguntas inteligentes. Pero esas preguntas son preguntas que ya tú tienes la respuesta. Googlea. ¿Cómo le encuerda cuánto cuesta el impuesto tal cosa? Tal cosa tú. Es mentira, es Mira, la cosa más bonita de, de tú elegir una persona es haciendo preguntas que tú tienes la respuesta. Es lo que estás validando. Cuando tú una gente que se la, Porque el, el vendedor nunca se queda callado, si no se sabe las respuestas se le inventa. No, sí claro. Entonces tú te vas validando, entonces yo creo que un buen agente es la mejor herramienta que puede tener un cliente. Mira, aquí justamente está eh, viendo trabajo de una persona que, que es caleño, compró conmigo y tiene desde principios de año trabajando conmigo, pero sacó la cartera ahora. Eso significa que tiene, tiene que tener 8 o 10 meses Validando si yo soy la persona que lo puede representar. Y yo estoy bien, yo estoy tranquilo, nunca lo presioné. Ahora, cuando él dijo, este este es el más mío, ya. El, o sea, es como el matrimonio. O sea, tú no te puedes casar con una muchacha en la primera cita. Tú tienes uno, y Los tú, hay. Y Los va, hay. Normalmente le va muy Los mal. Hay. Entonces, cuando tú tienes ya el tiempo que validar esa gente, ya tú dices, arrancé y me voy. Y empieza a decir, a buscar amigos para que te sea porque Porque es que el, el asesor te minimiza tus riesgos, el asesor inmobiliario, el, el, el asesor legal, el constructor, ah que ese constructor me engañó, el, el, el, el francés, ese señor tiene cuatro torres y le cuatro no la entregado, es que tú no hiciste la tarea, Si tú ves que ese señor tiene cuatro torres fallidas, pues malo de tú, entonces eso lo hace un buen asesor, de ayudarte a conseguir un buen promotor o un buen constructor. Listo, Emil, eh, ya vamos a cerrar una pregunta, ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuál es la comisión de un corredor inmobiliario en República Dominicana? ¿O pues eso depende o qué? Lamentablemente, como dicen aquí, lastimosamente demasiado alta. ¿Por qué digo lastimosamente? Porque no, esa, pero eso no es caro. No, es no, no, no sé, porque es, es costoso, es pero eso no caro. Ahí que te detalle. Como es tan alta, todo el mundo se deja de seducir por entrar ahí. Porque ahora mismo en el sector inmobiliario están entrando mujeres eh, voluptuosas de la televisión que antes ya por aquí, y escúchame, a mí me acaban, voy a mostrando, escúchame, en el sector inmobiliario están entrando aquellas mujeres que ya pasaron su época de gloria, que ya tienen sus 35, 40 años, por lo cual no le pueden sacar más provecho a su imagen, entonces caen en el sector inmobiliario. Están gente, o sea, hay de todo tipo porque se gana mucha plata. Entonces, donde está la seducción, la, lo atractivo del sector. Entonces, un, un agente inmobiliario te puede ganar entre un 3 y un 5%. Significa que una persona que vende un apartamento de 100 mil dólares, un 5% son 5 mil dólares. Eso es plata. 200 mil dólares son 10 mil dólares. Un millón de dólares son 50 mil dólares. Son muchas plata. Ahora, ¿dónde entra eso? es mucho. Lo que te decía. Si la persona hace un buen trabajo, su poca plata porque te estás representando. Es riesgoso cuando no hace el trabajo. Pero lo correcto en República Dominicana está entre un 2, un 3, llegaste a un 5. Colombia es un 3%. Creo que pasa, si que el sector un leo, se distribuye, que tiene la propiedad y que tiene el cliente. Puede ser un 5, 2.5 para cada uno, puede ser un 3, 1.5 para cada uno, puede ser un 4, un 2 para cada uno. Va a depender mucho. Y va a depender que tanto tú avances en la negociación. Porque están los referidos que te comentaba antes. Si tú me mandas un cliente a mí, lo que mando un cliente, pues yo no te puedo pagar la mitad. Porque ese, ese cliente hay que trabajar. Pero los países fun funcionan entre un 3 y un 5 no, normalmente. Puedes exceder. Pero normalmente, es Listo, aquí en Colombia está 3% inmueble pues, urbano, 4% inmueble. Mueble modelo... un poquito en, en y subir. Es menor. Pero yo, yo estoy muy de acuerdo en el 3%, porque el 3 es más sano. Ahora, cuando una persona te da algo más, por ejemplo, yo yo cobro más, yo cobro mucho más, pero yo tengo un departamento de. O sea, yo busco el cliente del aeropuerto, yo tengo un departamento comercial, tengo un departamento legal, tengo un departamento de cumplimiento para hacer la vida de diligencia y, y, y el tema del lavado el de activos. Yo hago, tengo un departamento de marketing. Nosotros tenemos mucho que ofrecer. Ya. Es como el caso tuyo. Tú no eres un abogado cualquiera. Tú educas mucho a la gente. Y la gente confía en ti porque tú siempre das más a él. Entonces, cuando a alguien te, tú le pides tus honorarios, tú poca gente te dice, decir eso es caro porque tú lo vales. Es como volvemos al tema de, de, de lo costoso y caro. Cuando tú le das más de lo que la gente espera, tú siempre te lo vas a encontrar Sí, sí, sí. Mil. Bueno, Mil, para finalizar, ¿Cuál es el futuro, hermano? O sea, Emil, yo, yo te sigo a vos mucho y yo quiero aquí que me contes un poquito de los NTFs. A mí eso me ha inquietado porque yo digo, a que no me alcance el dinero para comprar un inmueble, pero me puedo meter con otros. Explícanos un poquito esa parte. Emil. El futuro de la sector inmobiliario es la digitalización, la tokenización. Y aprendes a eso. Tengo tiempo hablando de eso. <risa> la tokenización. ¿Por qué, la, ¿Por qué Latinoamérica no avanza? Porque Latinoamérica es atrasado por naturaleza de manera, por un tema mental. Primero, la, las transformaciones legislativas de un país eh, dependen mucho de sus gobernantes. Y sabemos los gobernantes que tenemos. Y no voy a entrar en política, pero todos los países, cuando tuve el Congreso, cómo este señor llegó ahí. Entonces, eso es lo que aprueba una ley. Uh -huh. Que ojalá poder tener muchos buqueles en Latinoamérica. Vení, vení. Yo yo, yo para allá. No, yo Que, que los buqueles o clonaran y tuviéramos 10 buqueles en Latinoamérica. Sí, sí, no es, digo que sea bueno o malo. Es que no, tiene una mentalidad mucho. diferente. Es más progresista. Tiene una mentalidad más avanzada. Es un tema días, generacional. En estos días, eh, Leis, no sé, hice una entrevista a Comunica con Monica Buqueles. No sé ah, sí, Fue bastante. Fue bueno. Eh, ahora, ¿qué pasa con, con la, el futuro? El futuro es... Que tú puedas... O sea, ¿cuál es el problema de la...? Del, o sea, ¿por qué el sector inmobiliario es tan conservador? Por el protocolo de la, de la operación inmobiliaria. O sea, tú tienes que checar el, el, el abogado, tiene que revisar los papeles, tiene que firmar un contrato, tiene que pasar por una notaría, o se tiene que se tiene que pagar la impuesta. Es mucho papel, es demasiada burocracia. ¿Qué edad tú tienes? 43 mil. Yo tengo 44. Tú pareces mucho más joven que yo. Eso ¿no? me dice tengo, este tengo esta que, Tienes que decirme cuál es la, la fórmula. Tú tienes... Tú y yo somos una generación. Somos la generación X. Tú y yo formamos una generación que fue una generación transición del mundo flan al mundo digital. Pero nos cogió ya tarde. Pero ponte que este muchacho que tengan 21 años. Ese muchacho que tiene 21 años no tiene sentido de pertenencia de nada. No compra carro. No compra casa no compra no compra un hotel, lo que compra es una experiencia, un servicio. Se mueve, se mueve en, el, en Uber, se mueve en el en, se, se opera en Airbnb y, y todo es de mucha movilidad. Y esa persona tiene una alta, un agudo profundo deseo de, de, de invertir. Pero no entiende eso de firmar una notaría. Porque no, lo primero es que ese no. tipo nunca va a entrar en su ecuación de que esto, eso es digital y lo asumo esto y quizá hacer ping pum y ya. Dice, cuando esa persona diga, coño, hace todo esto para una propiedad. Ah, esto no es mi negocio. cuando entra esto a funcionar de manera inteligente? Cuando ese muchacho compra una, un token y ese token vale 10 mil dólares y mañana lo vende en 15. Y dice, oye, veo que aquí el token del apartamento que compré en Dubai se subió de valor. Déjame hacer un callado por eso tú ves que la, las bienes raíces difícilmente compitan con el bolso, con la bolsa de valores. Porque aunque la bolsa de valores es muy volátil, tiene algo que nunca va a tener la bienes raíces hasta que se te ponen. Y es la facilidad de poder ser cachado. Yo pongo un inmueble, digo a mis alumnos, ese apartamento cuesta mil, ahora está tasado en $150, pero hay que venderlo. Y entre lo que va a pues hace de meses. Si ese apartamento cuesta mil, lo compré mil, ahora vale $150, yo simplemente hago y lo vendo y punto. Y liberé mi dinero. Ah, no tengo los 150 mil. Ahí vamos el tema. Yo tengo los 150 000, Pero ¿por qué meterlo todo en un apartamento? Pongo cinco aquí, pongo 10 allá, pongo 10 aquí. Y ahí es donde entra la distribución de, tu, de tus riesgos, que es lo que hace la gente de la Bolsa de Valores. Voy a poner tanto porcentaje en, en, en, en tecnología, tanto porcentaje en construcción, tanto porcentaje en agricultura, en empresas que de esas nichos. Entonces tú diversificas. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces el mundo digital va a transformar la industria inmobiliaria. Y a eso yo le estoy apostando. Y desde hace rato. Hace claro. rato vos venís con eso y me llamó mucho la ¿Por atención. ¿Por qué? Porque imagínate tú que tú levantes y sobre todo el tema de levantar capital. imagínate yo tengo una tía que se le 10 millones de dólares y diga, oye, yo no tengo 10 millones de dólares, el banco no me lo quiere prestar yo, perfecto, yo la tokenice. Y agarro, y me, me tokenice un inmueble y levanto. ¿Tú sabes que yo estaba en Cartagena viendo una conferencia, una persona que hablaba de eso, que que te cambié rápido? Él compró un token en una isla cerca de Australia y levantaron dos mil toques no, ¿qué no cantidad de tokens? A dos mil dólares. Vendieron tres millones de dólares, en qué tiempo? ¿Cuánto? En siete minutos. Y él me dijo, yo compré un token de dos mil dólares, ¿cuánto vale ahora? Tres mil. Y el tipo no sabe dónde queda la isla, la, la googleó y la buscó y, y dijo, no le importa la isla. Él está haciendo una inversión apalancada con una con minería, y ahí es donde entra el poder de tu inversión. Que tu inversión está avalada con un inmueble, y eso siempre va a ser más poderoso. ¿En qué está avalado una, una, una acción en la Bolsa de Valores, en la expectativa de que esa empresa le vaya bien? Uh -huh. Esto no es esto es tangible, esto es real. Entonces, cuando lleguemos al mundo de la tokenización de los NPT, o sea, que esos son los tokens no son fungibles, vamos a poder decir, ya modernizamos el sector inmobiliario. Para eso van a tener que, moverse todos los eh, congresistas que hay en ahora mismo vivo, subir nuevos congresistas para que puedan cambiar la legislación y que la demanda de la misma población se lo exija. Porque ese muchacho que tiene 21 años, mañana va a tener 30, y dice, oye, men, yo no quiero firmar nada, yo estoy ahora mismo montado en un avión, pero quiero comprar un apartamento de lo que tú estás... Quiero ir a ese lanzamiento. Ahora, es ¿cuándo ahí. llega eso? Cuando cambie la legislación, y eso va a tomar tiempo. El Salvador, en mi opinión, es el primer país que lo va a hacer, porque ya empezó a digitalizar su economía a través de, la, de Bitcoin, y para eso tiene que eh, manejarse a, a través de criptomonedas. España y Europa, eh, estoy viendo que es el que más va a ir llevando eso. Ya en Miami se vendió el primer apartamento tokenizado y, y México también está encaminado a eso. Entonces, a eso hay que apuntar. <tú> hay que apuntarle, teniendo en cuenta, ¿sabes qué, mil Lo costoso que es tanto entrar en, en una propiedad como la salida. O sea, ese movimiento de dinero, de entrada y de salida, ahí se llevan muchos costos, los impuestos. No solamente los... el costo, lo que me a aprendes cuándo entras y cuándo sales, el timing. Cuando la gente entra en crisis, tú vas a encontrar dos personas. Oye lo que te voy a decir. En dos años, tú vas a encontrar dos personas y haz el ejercicio hablando lo bien que le fue en la crisis y lo mal que le fue en la crisis. La misma crisis en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la cuestión es cuándo entrar y cuándo salir. Esa es la clave fundamental. Cuándo entrar y cuándo, ¿Cuándo salir. Sí. La ventaja de la, de la tokenización es que se sale más rápido y se entra Pero más rápido. Pero es que súper rápido. Imagínate, necesito dinero ya, tú. Vendo, okay. el, vendo el toque ni de una. Pero déjense grabar este video, por decir, varios años. Eh, eh, vamos, no, Emil, claro que sí, aquí va a estar publicado ese video de forma completa. Pues, Emil, muchas gracias. Antes de despedirme, eh, te quiero pedir un favor. A ver. Emil, eh, vos conoces a Jürgen Clark, que es, ¿para qué? Muy bien, lo sigo al tipo, muy bueno, tiene un estilo agradable. La otra vez que hablamos, te conté un poquito. Y Carlos Davis. Cuando tengas la oportunidad, le decís que cuando me aceptan una invitación también a tomarnos un tinto. Se lo diré, son grandes amigos los dos. Sí, eso eh, se lo eh, sé. Julian y yo somos socios en varios proyectos, una, una gran persona, tiene una visión eh, supremamente privilegiada. Y Carlos es un caso de éxito impresionante. Carlos empezó a meterme mis raíces a los, cinco, a los casi 60 años. Todo lo que hizo Carlos lo ha hecho en los últimos 8 años. Carlos empezó a los 52, 53 años y eso es una muestra de que nunca es tarde. Quebró muchísimas veces, es una persona muy desorganizada. Carlos es un ejemplo de que, de que nunca es tarde para poder rectificar en la vida, en los negocios y con muchísimo gusto. Y Jürgen es una persona sin tiene una visión macro que no parece latinoamericana. Entonces, con muchísimo gusto. Son dos grandes amigos que aprecio mucho y les esa invitación. Claro que sí. Eh, chicos, bueno, esto era todo con esta entrevista con Emil Montas. Síganlo en el canal de YouTube Consejos de Mil y en Instagram en Los Consejos de Mil. En Los Consejos de Mil. Y en Invierte con Emil. Invierte con. En Instagram. Eh, Emil, como les dije al principio, es un referente de la inversión inmobiliaria. Hay que seguirlo. Es una persona de obligada a escuchar sus consejos. Mil, muchas gracias, me alegra que te haya gustado el sombrero aguadeño. No para nada. Espero poderte ir a visitar a República Dominicana. no, invitado a <risa> ir a John que te hable un poco de eso. Ajá. El país está muy presto para recibir a los compatriotas, porque de verdad que yo me siento que tengo compatriotas acá, porque el colombiano es muy parecido al, al dominicano y de verdad que nos sentimos muy, con mucha empatía. Claro que sí. Ah, se me olvidó también. Vamos a llamar a, a Camilo El Pingo, que también tiene unas... Eh, Historia de verdad muy interesante el para gran, poder... Camilo, gran, gran gran ejemplo, ejemplo. Sí. ese es otro gran ejemplo. Sí, sí, sí. sí es sí. un mega ejemplo que demuestra de que las barreras son mentales. El sí. que quiera buscar excusa la va a encontrar, eso es muy fácil. Bastante. Ojalá las excusas fueron como las llaves cuando se te pierden, que tú no las encuentras. Son tan fáciles de encontrar las excusas. ¿Y Camilo es una muestra de eso? De, sí. de, no, de no tener excusas. Esa y la es gente eso. es una muestra, la gente tiene que ver Camilo para demostrarse que sí se puede. De hecho, yo conocí a Emil porque también con Camilo nos juntamos. Un día me dije, Emil mi, mi, me escribió, yo estaba aquí en San Antonio, llegué y ese día pues ahí están las fotos en Instagram para que lo vayan. Pues chicos, eso era todo de mí. No sé, ¿alguna otra cosa más? Un abrazo, nos vemos pronto y espero que empiecen a tomar acción que dejen de cultivar, digo, de, de, de, de, de aguardar y de tesurar el que ambrosos, aquí somos muy no, la gente lo que eh. tiene que dejar de quejarse, de guardar información. Entonces una cosa, si no hacen nada, no va a pasar nada. Y eso es lo que va a pasar, como no va a pasar nada, no sé qué. Ahora, si hacen algo, de repente pueden cambiar su vida. Y yo te decía una cosa, muchos, muchos, muchos, en dos, o tres años, le van a dar gracias a esta realidad, porque lo, lo, lo movió. O sea, todo eso de su zona de Aprovechemos entonces este impulso que nos están dando el tiburón. Mil. Que ese tiburón te, te ayuda a moverte. Un abrazo. Bueno, gracias.